Es que euh tiene el billete y no pasa nada. Es que tiene mansiones y no pasa nada. Es que tiene mujeres y no, pasa nada, y, injera, y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y mantiene cambiando y no pasa nada. Y mantiene cambiando y no pasa nada. Y mantiene cambiando y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y mantiene cambiando y no pasa nada. Y mantiene cambiando y no pasa nada. Y mantiene cambiando y no pasa nada. Y no pasa nada. Pasa Él dice, yo soy el que gasta la rumba, las mujeres por mí se derrumban, que tiene la mejor prenda, cuando van a ver no tiene para la cuenta. Mantiene man, chicaneando y no es de nada, de gente está bambeando que usted no porta nada. La preta a mi me dijo que usted no gasta nada, que usted es un charlatán y que no resuelve nada. Te, te pones una Jordan y esas son prestadas, se compra una moto y se vuelve bueno. un chimpá, Ay, por Dios, el tipo es charlon. a la discoteca, Martínez de Bocón. Y mantiene bambiando y no pasa nada. Y mantiene bambiando y no pasa nada. Y mantiene bambiando y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Y mantiene bambiando y no pasa nada. Y mantiene bambiando y no pasa nada. Y mantiene bambiando y no pasa nada. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Sale para la rumba. Utiliza los mechos del vecino de lado Ese bambero no gasta ni un helado, helado. Ese bambero y canalero fusionado, fusionado. Está loco, no me compita y Solo él se las cree que trafica, trafica. Que tiene finca, finca. y mujeres? mujeres Anda a mirarlo, nada de eso él viene él tiene. ¿Es esa Salsa al choque para bailarlo, coge tu pareja y empieza a gozarlo desde tura y Colombia lo están escuchando, no es crema y empieza a bailar. Mantén man, chicaneando y no es de nada. Te gente de está cambiando, que usted no porta nada. La preta a mí me dijo que usted no gasta nada. Es que usted es un charlatán y que no resuelve nada. Dice que tiene el billete y no pasa nada. Dice que tiene mansiones y no pasa nada. Dice que tiene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 Man, nosotros estamos activos desde Buenaventura para el mundo entero. R.O.P. Producciones.